El presidente de Congabón indicó que los ecuatorianos se encuentran en el departamento de Santa Cruz con mucho interés de la genética bovina de raza en el Oremocho. Resaltan que hay la posibilidad de exportar. Eh, la genética que, que, tiene, que, tiene, que tienen los, los ganaderos que crían ganado de élite en, en, en Bolivia. Y, y eso es bueno porque ya, ya se viene eh, exportando semen y embriones de algunas razas, ¿no? y ahora hay otros interesados que también quieren adquirir nuestra genética. Eso nos halaga muchísimo porque vemos que, que sí tenemos una buena genética en, en Santa Cruz, ¿ya? en Bolivia diría, y que debe ser democratizada para toda Bolivia, y debemos aprovechar a los bolivianos la genética que tenemos, y eso vamos a hacer. ¿Ya? Que los bolivianos la aprovechemos la genética ¿ya? antes de pensar en importar, que también es bueno.